Eligen tema de Camilo y el Alfa como la mejor bachata del año. El cantautor colombiano Camilo ganó tres galardones en la segunda edición de los Monitor Music Awards. Wow. Que se celebraron anoche en Miami y en la que recibió además un premio especial, el máximo favorito. En la próxima gala de los Latin Grammy con 10 nominaciones se llevó los premios a la mejor canción pop en categoría masculina por Vida de Rico y mejor canción bachata por su colaboración con el alfa Bebé Bebé fue lanzado el miércoles 25 de 2020 a través de las plataformas digitales y cuyo video alcanza 245 millones de reproducciones en YouTube y 234 millones en Spotify bien merecido es decir que aquí se anota un punto más el alfa junto a Camilo que esas son las colaboraciones que suman Así es. Un ejemplo para lo que es J Balvin. Que debió hacer algo parecido porque es la misma línea. Y aquí el alfa eh, demostrando que está internacionalmente. Muy linda. O sea la que Toquicha y J Balvin debieron grabar una vaina bachata así. Sí. No, no, no, algo, tropical, ¿Algo, algo tropical? tropical. Porque ellos los colombianos son más sí. tropical. Tropical. Sí. Dos, sí, es sí, como sí, sí. Vallenato no lo de ellos. Yes. Sí, sí. Sí, sí, como vallenato, la, vallana, la salsa, sí. salsiva. Por por sí, sí. Mira, aquí eh, en Puerto Rico es el maleanteo. Maleanteo, uh -huh. que yo tengo la for que yo tengo la E, que yo atraco con el men, que yo qué. Okay. <risa> Entonces, en Colombia y Venezuela es, es como una salsa, un vallenato, uh -huh. o algo así. Centroamérica. La cumbia, ajá, la cumbia Centroamérica mira. que. Que se fusiona, hay muchos colores. Hay, mucho color, hay eh. muchos colores que puede funcionar y le gusta. La chata, el merengue. Y eh, la bebedera. Yes y, y, y, y, que le baja, la bebedera. Y la, y la ¿Qué muerta. Va? Sí. No, y la bebedera. Y que, ¿Y que la quem? Sí, que la van a quemar, <risa> que la van a <baja> desbaratar. <risa> eh, esta canción de fue un boom, a mí me gustó siempre. Sí, no, está muy buena, muy buena. La sí, la muy la buena, muy buena. Sí, esta colaboración Rín, internacional. esa? esa? Fue internacional, Camilo. Que ese bolso no sé si es por No, pues Ese bolso es de... Está bien diseñado. Ede. Sopa Ede. que no puede comer. <risa> eh. sí. Está reeditado. Mire, señores, hoy llegó a Estados Unidos el loco más sano que es el cherry scone. Hoy arribó a...